Sin intros esta vez, porque soy la intro de este video. Mi nombre es Isaac Alexander, líder del equipo del terror del locuendo, junto a la reina del terror, y el mismo Arturo Espectral. Metiendo profesionalismo al canal, fui invitado por el mismo Espectral, para participar de la celebración por los 500 suscriptores. En este especial, vengo a contarles, la historia de Lancelot, el caballero del lago. No olvides darle like, y suscribirte, para seguir ayudando a crecer al canal. Gracias al Espectral por invitarme, y sin hacer más comentarios, empecemos. Sir Lancelot, el Caballero del Lago. La tercera persona más importante, del folclore británico en la era medieval, solo superado por el mismo Arturo Pendragon, rey de Gran Bretaña, y el mago de las flores, Merlin. Siendo el más fuerte de los doce caballeros de la mesa redonda, e incluso, superando en habilidad y fuerza, al mismo Arturo. Es la figura del caballero ideal, dicho por el mismo rey de Gran Bretaña. Historia. Nació, y se crió originalmente en Francia, pero perdió a sus padres cuando era niño. Fue criado por el hada del lago, Ningue, lo que hizo ganarse el título, del caballero del lago. Un día, oyó rumores sobre el rey de Gran Bretaña, y de sus grandes hazañas. Creía que las historias que se contaban sobre él, eran exageradas, e incluso inventadas. Comenzó a pavonearse ante los demás, diciendo que era mejor que el mismo rey de los caballeros, hasta que decidió viajar a Gran Bretaña, para ver al legendario rey con sus propios ojos. Al verlo por primera vez, en medio de una batalla, dejó una profunda impresión en él, creyendo en todas las historias, y hazañas que hablaban de él. Lancelot, luchó junto con el rey en batalla, y por sus logros se le concedió el honor, de ser invitado a Camelot. Al poco tiempo, se le dio el título de caballero, ocupando un asiento en la mesa redonda, convirtiéndose en un miembro valioso, siendo el héroe de muchas batallas. Tuvo muchas hazañas famosas, incluida una vez, que escondió su nombre, para participar en una carrera de caballos, por el honor de un amigo, e incluso, verse obligado a enfrentarse a las espadas enemigas, solo con sus manos y una simple rama de olmo. Todas estas acciones, serían manchadas, al enamorarse de la esposa del rey Arturo, Winnever. Winnever correspondería al amor de Sir Lancelot, e incluso, consideró la propuesta del caballero, de escapar juntos del reino pero al final, decidiría no marcharse, ya que le había jurado lealtad al rey, y su deber como esposa real, era quedarse al lado de Arturo. Al descubrirse la verdad, Winnever, sería sentenciada a muerte por adúltera. Lancelot, terminaría traicionando tanto al rey, como a la misma orden, para salvarle la vida. Al ser el caballero más fuerte de los doce, los venció con facilidad, cumpliendo su objetivo de salvar a la reina. Su traición, rompió el equilibrio entre los caballeros, detonando en una guerra civil, y una carnicería, causando que el país se hiciera añicos, en las llamas de la guerra. Lancelot, fue expulsado de los caballeros, pero aún con todo lo sucedido, seguía siendo muy leal al rey. Quiso participar en la batalla de Camlan para servir nuevamente a su rey, pero fue rechazado con hostilidad por la orden. Al no poder participar, fue la caída definitiva de Arturo y del país entero. Como curiosidad, Arturo, no siente ninguna clase de odio, o resentimiento hacia Lancelot, sino que admiró el valor, y la determinación al tomar esa decisión. Aún con lo sucedido, siente un profundo respeto, propio de los caballeros medievales. Personalidad. En su juventud, tenía un carácter arrogante y apasionado, haciendo todo lo posible, por encontrar un rival a su altura. Al no encontrarlo en su tierra natal, decidió ir al reino de Gran Bretaña, a buscar un caballero digno a su altura. Al conocer la figura del rey Arturo, se convierte en el caballero ideal para el rey británico. Cuidar la justicia, honrar a las mujeres, y aborrecer el mal. A pesar de poseer estas cualidades, sus propios sentimientos, y su personalidad apasionada, interfieren en su juicio. Haciéndolo cometer actos que contrarían, su postura de caballero ideal, a tal punto, que traicionó a su propio rey, y de manera inconsciente, destruir el mismo reino de Gran Bretaña. Conclusión. Lancelot, es la figura perfecta del héroe romántico. El héroe apasionado, y el caballero más fuerte, que solo se rige bajo su propia individualidad. El espadachín más fiel, del rey Arturo, y el caballero ideal que tanto había buscado, terminó siendo su propia perdición. Aún con todo lo sucedido, el respeto entre ambos héroes, es inquebrantable, y perduró hasta los últimos años de vida, del rey Arturo.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 Decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror, no veremos después. Ayunará ah, ah. nada, ya decirte adiós.